Buenas tardes a todos. En nombre de nuestro querido rector magnífico, Daniel Sada, le quiero dar la bienvenida al Padre Arturo a esta, su universidad. Yo con el Padre Arturo tengo una gran amistad sacerdotal y siempre su testimonio me ha ayudado en mi vida. Os voy a contar que mi vocación está clara que se la debo a Dios. Pero hubo tres instrumentos que Dios puso en mi vida para que yo conociese y me enamorase del carisma de la Legión de Cristo y del Un Cristi. Uno de ellos fue el padre José Antonio Alonso, que es tío segundo mío, que ahora mismo está en Tierra Santa, destinado en Notre Dame. Otro fue el padre Benek Tierni sacerdote irlandés que ahora se encuentra perdón, que se encuentra en Alemania trabajando y otro fue el padre Arturo él cuando yo estaba en ese momento de discernimiento vocacional ahí en Santander pues, pues fue clave y le debo mucho por eso el estar aquí para presentar este libro para mí es una inmensa una inmensa alegría y siempre le estaré muy agradecido. Yo ahora soy capellán aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, feliz, contento, intentando hacer pues, esta, esta labor maravillosa con tantos jóvenes, pero el inicio de mi vocación está ahí y yo siempre le, le agradeceré al Padre Arturo toda su paciencia, su ayuda, que hubo momentos que, que, que se complicados, de ahí de, y él siempre estuvo a mi lado. Por eso insisto que para mí es una, in, una inmensa alegría estar aquí. Además, junto a esto, mi amor hacia Santa Teresa de Jesús, mi gran devoción hacia ella y el amor a sus hijas carmelitas. Un día yo llamé al convento de la encarnación y, y me dice, y entonces era un día de fiesta pero quería agradecerles a las hermanas Carmelitas, pues pues todo, alguna, y concretamente algunas cosas, pero le digo, le digo a la hermana Carmelita, a la, a la, por, a la, a la portera, le digo, hermana, perdone que, que le llamen, no quiero molestar, pero quisiera decir esto. Y ella me dijo, no molesta, padre, porque quien es de la casa nunca molesta. Y me hizo pensar. Y así yo he sentido siempre, o sea, y es más, yo tengo pues una capellana carmelita todos los años que tanto me ayuda también en mi camino, en mi vocación, a los cuales me encomiendo mucho. Por esto y por muchísimas cosas más, como os digo, me alegra muchísimo estar aquí presentando, este, ayudando a la presentación de este libro. Ayer celebrábamos San Juan Pablo II, gran santo, el Papa Magno. El padre Arturo fue ordenado sacerdote por San Juan Pablo II. A él, San Juan Pablo II, le pedimos padre Arturo por su misión, ahora como capellán de las Hermanas Carmelitas de la Encarnación y rector del Santuario de Sonsoles, y rezamos por todas las carmelitas, y con su fidelidad y entrega, como dice usted en la introducción del libro, son una inmensa alegría para el Señor. Y una invitación para todos nosotros para poner nuestra vida en Dios, que es el camino de, que es el camino de nuestra felicidad. Hace dos años, pero bueno, todos hemos tenido esta experiencia, porque yo creo que todos conocemos muy bien a las, a las carmelitas. Llevé, fuimos una prevención de la universidad a, a la, al santuario de Sonsoles, pero pasamos y fuimos a ver a las carmelitas. Y entonces, muchos que no, nunca habían estado en un convento de clausura de las carmelitas, decían, pero padre, pero qué alegría se respira aquí. Y yo decía, pues sí. Está claro. Pero ¿de dónde viene esta alegría? ¿Cuál es el fruto de la alegría? ¿Cuál es el fruto de la alegría para nuestras vidas? Pues la cercanía con Dios. Por eso estas hermanas nuestras transmiten alegría. Por eso presentar este libro pues también me hace pensar en cada una de ellas y pues, estar convencido de que, que son pues un don, un maravilloso don, ...para el mundo, para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Pues, de este modo, pues quiero, Padre Arturo, pues introducir este, este momento tan hermoso. Muchas gracias, Padre. Muy buenas tardes, muchas gracias por acogernos hoy en la casa del Padre Arturo... Luego seguro que ella va, Amalia va a presentar perfectamente al padre Arturo, con lo cual no voy a decir yo nada. Del libro hablaré él. la aventura de este libro, que es, todos son una aventura, pero este casi lo ha sido un poco más desde el principio hasta el final y lo continuará siendo. Pero a mí me gustaría hablar un poquito de la experiencia que tenemos en la editorial con el mundo carmelitano y en especial con el padre Arturo. En los últimos meses, hace 15 días, nos presentaba en, en Valladolid el padre Teofán y Segido, pues uno de los grandes historiadores de la Orden, un libro sobre Santa Teresa en Valladolid con motivo del 450 aniversario de la Fundación. Y el padre Teófanes habló como nadie del pensamiento de Santa Teresa, de lo que sabe, y ese mismo día, fue hace justo 15 días, cogió el Evangelio y lo interpretó, eran las hermanas de Lázaro, Marta y María, y lo interpretó perfectamente en clave teresiana, en claves de la Santa Madre. Otro libro que tenemos ahora en marcha es Testigo y peregrino del Absoluto, un viaje por la España en San Juan de la Cruz, escrita seguramente por el mayor especialista que hay en el mundo en San Juan de la Cruz, que es el padre José Vicente Rodríguez. Con él sabemos no lo que piensa el santo padre Juan de la Cruz, sino lo que va a pensar en cada situación que se encuentre. Pero tenemos aquí al padre Arturo. Hemos visto que hemos trabajado con el mayor especialista en Santa Teresa, probablemente, con el mayor especialista en San Juan de la Cruz. Y el mundo carmelitano no es solo eso, sino que es mucho más. Fray Luis de León, en el prólogo de sus obras, dijo que él no conoció a Santa Teresa de Jesús, pero que la conoce a través de las obras. Pues bien, el padre Arturo es el nuevo, es el nuevo Fray Juan, es el nuevo, porque él, a través de él conocemos a las verdaderas carmelitas. Es un poco la esencia de este libro, saber cómo Santa Teresa sigue viviendo en sus monasterios y en los cuatro años ya que llevamos trabajado juntos, en los cuatro libros que hemos publicado y el que vendrá o los que vendrán, pues con él he ido aprendiendo poquito a poco cómo son las carmelitas, cómo piensan, cómo actúan. Ese que eres de casa, que decía el Padre Justo, que me lo han hecho sentir a mí cada vez que voy a la encarnación, esa acogida que nos brindan, pues todo eso es el, el gran valor que tiene este libro y que tiene el Padre Arturo, que nos mete no solo en el mundo de los carmelitas, en el mundo de San Juan de la Cruz de Santa Teresa, sino que nos hace vivir como viven las carmelitas, que en el fondo no es otra cosa que vivir como lo hacía Santa Teresa de Jesús. Padre, muchísimas gracias por sus enseñanzas, por todo lo que he aprendido estos años y lo que espero seguir aprendiendo. Y sobre todo a vosotros, gracias por invitarnos a estar esta tarde aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a esta mesa tan excelsa que que nos acompaña hoy, especialmente al padre Arturo, el padre Justo, que como capellán viene a recibirlo en su casa, y al editor Carlos, que se ha hecho el tiempo de venir hasta aquí. El libro que nos toca presentar hoy es un repaso por la vida, obra y espiritualidad de Santa Teresa de Ávila, vista por, los Carme por las carmelitas descalzas y escrita por uno de los grandes conocedores de la santa y de la vida, como bien decía Carlos, que se vive en, el, en un carmelo. El padre, Díaz, el padre Arturo Díaz, Conejo Legionario de Cristo, como todos lo conocen. Personalmente para mí, y por eso hay una serie de nerviosismos, es un enorme privilegio estar aquí eh, como presentadora, abriendo un diálogo con estas dos grandes personas que han tenido tanto peso y tanto reconocimiento en la vida espiritual de tantos, incluida la mía. Siguiendo el orden clásico voy a hacer una presentación de la figura del padre Arturo y luego ya brevemente vamos a hablar del, del libro, eh, pero mmm, dejando así como el dulce en los labios para que sea el propio padre Arturo el que nos deleite eh, con la obra. Brevemente contarles la figura del padre que ya creo que todos conocemos, pero bueno, algunos detalles a resaltar. Ha nacido en Ávila, como él le gusta decir, murallas dentro, muy próximo a la, a la casa natal de Santa Teresa. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Angelicum y Gregoriana de Roma. Es licenciado en Teología Espiritual y ha sido ordenado, como ha mencionado el Padre Justo, por San Juan Pablo II en, en la Basílica de San Pedro, en Roma. Es, por supuesto, sacerdote de la congregación religiosa de los legionarios de Cristo, que preside esta casa. Y durante diez años prestó servicios junto al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, en Buenos Aires y en Argentina. Allí tuve la suerte de conocerlo, especialmente por su labor apostólica. Como diría el padre Justo, no fue casualidad, sino una diosidad. Esas diosidades lo llevaron a hacer misiones incluso en las ruinas jesuíticas al norte de nuestro país, pero eso ya daría para escribir, Padre Arturo, un nuevo libro con sus aventuras. Antes de su actual destino en Ávila, ha estado cuatro años en Tierra Santa, sirviendo en el Instituto Pontificio Notre Dame en Jerusalén y como capellán del proyecto Magdala junto al lago de Galilea. Actualmente es director de programas de radio como la, Espada, la, la, santa, la Santa Andariega en la COPE y La Espadaña en Radio María, que creo que muchos de nosotros lo seguimos. Es articulista del diario de Ávila, autor de varios libros como Teresa donde vives, Hora y camina por la Tierra Santa, Vidas edificantes y el que hoy nos convoca, que es ¿Quién decís que soy? Actualmente es capellán, como dijo el padre, y como dijo Cecilia también, del Monasterio de la Encarnación y rector del Santuario de San Soles, que también recomendamos visitar de la mano de, del Padre Arturo. Ahora a la obra. Vamos a la obra. ¿Quién decís que soy? A lo largo de estas 211 páginas, divididas en cuatro capítulos, se realiza un recorrido muy detallado del genio y figura de Nuestra Santa nos introduce en el libro un exquisito prólogo del Cardenal Antonio María Rouco Varela, escrito desde el cariño tanto a la, Salta, a la Santa como al autor. En el primer capítulo se hace referencia al rostro humano de Teresa de Ahumada, a su entorno familiar, a su proceso vocacional, a la reforma en San José, a las primeras fundaciones, en definitiva, a los hitos más destacados de la vida de, de su biografía, de la biografía de la Santa. En el capítulo segundo nos adentramos en su faceta de maestra, tanto en el plano espiritual, por excelencia, por supuesto, como fundadora y renovadora, maestra inspiradora de generaciones y generaciones de carmelitas. Su legado en espiritualidad, oración, liderazgo, renovación vocacional, que ha traspasado fronteras y que la han convertido en doctora de la iglesia, la primera mujer doctora de la iglesia, es incalculable. En el capítulo tercero se profundiza en lo que conocemos como sus tres grandes pilares, Jesucristo, la Virgen María y la Iglesia, todos ellos centrados en el Monte Carmelo. En el último y cuarto capítulo se aborda su legado. Debo reconocer que este capítulo, Padre, es el que más me ha gustado y me ha resultado sumamente inspirador y de absoluta vigencia. Su legado, por supuesto, es incalculable, fuente espiritual vocacional de tantas almas, de ayer, de hoy y de siempre, ¿por qué no? Si hay algo que podemos destacar de Nuestra Santa y que se palpa en cada una de las páginas a lo largo del libro, es la atemporalidad de sus inter interpelaciones, tanto humanas como espirituales. Pero a mí me gustaría destacar, como ha destacado el editor, que la peculiaridad de la obra que hoy estamos presentando está dada porque son las propias carmelitas quienes nos cuentan cuál es ese legado. Por una pluma excelsa del padre Arturo llega hasta nuestras manos eh, ¿qué es, quién es y quién ha sido y quién será para las próximas generaciones Santa Teresa. Nos presentan su espíritu, la vivencia de ese gran legado. Consultadas todas ellas desde la propia encarnación, pasando por Aldehuela, la Casa de Santa Maravillas de Jesús, eh, haciendo una escala por Argentina y terminando en el Líbano, más de 30 conventos han contestado a la pregunta ¿Quién decís que soy? Desde muchos planos, desde el plano humano, desde el plano espiritual y por qué no, desde el plano eclesial. Yo voy a hacer uso de la prerrogativa de estar aquí sentada junto al autor y le voy a hacer, por último, esto es lo último que voy a decir, dos preguntas, padre, ya introduciendo a las preguntas. La primera que, que, que le quiero hacer es, usted que es tan conocedor de Santa Teresa, de su figura a, a través de los ojos y las experiencias de tantas carmelitas, tan destacadas como la madre Carmen, tantos autores que en, a los que se ha referido en la obra y que usted ha leído, me gustaría preguntarle qué tras ¿qué tres grandes enseñanzas le deja la santa a usted como sacerdote de Jesucristo? Y luego la segunda pregunta, me gustaría, eh, usted también, que es un sacerdote muy de, conocedor de la realidad humana, eh, como diría nuestro Papa Francisco, muy de la periferia, mmm, me gustaría preguntarle, ¿qué, qué cree que diría mmm, Santa Teresa al mundo de hoy? ¿Qué nos diría a los, a los habitantes del mundo en este siglo XXI que vivimos?, eh, ¿qué, ¿Qué consejo nos daría? Cuando uno hace una panorámica acerca del mundo, ve ¿no? la gran crisis humanitaria, la crisis migratoria, eh, no sé, las acechanzas del, del terrorismo, eh, estamos en un momento que se habla de que estamos en una crisis de, fe, de valores hace mucho tiempo, de fe, en una posverdad, ¿qué cree que, le, que nos diría a nosotros o qué consejo nos daría la Santa? Bueno, sin más dilación, eh, dejo presentada al, al autor y a la obra. Lo escuchamos, padre. Es muy original esta presentación del libro porque generalmente las preguntas son al final, ¿no? Y aquí comienzan con el principio. Entonces, si quiere, Amalia dejó la, la respuesta para el final... Eh, ...de tal forma que incluso luego si hay otras preguntas, pues también se pueden sumar a las dos que ha hecho Amalia... ...que además son, son muy buenas. Así que se rompe ese hielo. Eh, generalmente cuando se hace la presentación del libro, de que hay alguien que tiene alguien que preguntar... ...y todos se miran un poco diciendo a ver quién se anima a preguntar. Pues bueno, ya, ya hay preguntas. Eh, quiero agradecer a, a esta casa, a la universidad, donde realmente me siento en, en mi casa... Nunca fui estudiante ni profesor, quizás pues a lo mejor asiento todavía más casa, <risa> porque no he tenido ninguna situación ni de profesor ni de estudiante, entonces siempre he sido bienvenido, bien hallado y he disfrutado de, de esta universidad y máxime con quien configuráis esta familia de la Universidad Francisco Vitoria que, que hacéis que, que nos sintamos en, en casa. Eh, en este ámbito académico me da gusto ver que aquí no hay alumnos que vienen por crédito, me parece. <ríe> eh, y Entonces a veces uno viene a actos a la universidad donde la mayoría de los que están ahí están por créditos y tienen muy poco interés a lo mejor en la exposición. Aquí están todos súper atentos, nadie viene por créditos. Y dentro de eso, porque la mayoría de las caras que hay aquí pues me son, me son conocidas, familiares, amigas y cercanas. Eh, es un gusto traeros como un poco me decía Ana, eh, a nuestra Teresa de Ávila, aquí a estas puertas de la universidad, eh, mujer que fue ella, sin quererlo ser, eh, académica eh, y letrada, y que es doctora de la iglesia y que es declarada en la iglesia como maestra, ¿no? nada más y nada menos de la materia más difícil que es de espirituales. De espirituales. Eh, todo libro... Eh, bueno, perdón, quiero agradecer de la mesa también a más del Padre Justo y, y a María, por supuesto, a Carlos García Costoya, que además de ser eh, el jefe de la editorial Serión, eh, es algo más que, que el jefe de la editorial, es, es parte también del convento y de la comunidad de Ávila, de los legionarios de Cristo, con el cual hemos compartido ya muchos, no solamente días, yo diría que ya meses, de, de trabajos, de, de comidas, de oraciones, de esfuerzos, también de fríos en Ávila, eh, de todo y que a, está haciendo posible no solamente ya la, la, la edición de, de este libro, que era un sueño, sino también de uno previo sobre Teresa, dónde vives, inclusive con, con una, edi una edición en inglés, y también uno que ha salido recientemente, y que está ahí en el horno, y que es eh, Vidas edificantes. Eh, todo libro tiene, tiene un origen, o sea, no, no, no surge así eh, de repente, yo ubicaría el origen de, de, de este libro eh, en dos momentos. Uno, y citó a Amalia, eh, ha sido el tiempo que vivía en Tierra Santa y más de alguno de los presentes ha venido conmigo a Tierra Santa y si no pues os animo, me, me estoy regresando el domingo de vuelta para allá y vamos. Eh, uno se siente también en casa ahí. Y a mí siempre me inspiraba un lugar que, además, como peregrinos, a lo mejor ninguno ha ido, porque no se suele ir. Está yendo hacia el Monte Hermón, hacia el Líbano, y se llama Banias. Banias. Y es el sitio donde Jesús, viniendo ya de tiro y sidón, con una gran muchedumbre, se para en ese entorno y pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces, ahí de la respuesta más varios pintas, que si uno de los profetas, que sí, Juan resucitado, Juan Bautista, y en medio de tantos eh, desaciertos, eh, Pedro, que, que mete muchas veces la pata, pero hay otras veces que es fantástico, y en este caso es fantástico. Dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. ¿no? Todos los demás yo creo que quedaron así impactados, este lo sacó diez, lo acertó. Eh, y Jesús, ciertamente, o sea, aprueba la, la, la afirmación, y es donde, donde yo, yo sentía que era una pregunta hacerla a las carmelitas. ¿Por qué? Porque, y este es el otro momento, cuando yo llegué a Ávila, eh, era ya la apertura del quinto centenario, y hubo un sinfín de publicaciones de libros. Eh, libros interesantes, pero la gran mayoría de ellos, y muchos incluso habréis leído quizás, te dejaban, para los que conocemos a Santa Teresa y gustamos a Santa Teresa, te dejaban con, con un cierto, me atrevo a decir incluso, mal sabor de boca, donde, bueno, pero es que esta no es la Santa Teresa que yo buscaba. Donde por algún motivo quizás iban por intereses comerciales, o buscar un best-seller, o buscar eh, el, el, el lector inquieto de, de lo extravagante, de lo anecdótico, de lo novedoso, y entonces pues eh, libros de, de, de ficción, eh, en muchos casos, en los que te presenta bueno, cómo sería Santa Teresa en nuestro tiempo o Santa Teresa en la Inquisición, eh, las enfermedades de Santa Teresa y, y al final pues que quedabas eso decepcionado de lo que tú esperabas encontrar tal vez de, de Santa Teresa. Yo tengo que decir que yo, yo, yo no me he atrevido a escribir de Santa Teresa, no, no soy carmelita, no, no soy un especialista en, en el mundo teresiano, eh, soy legionario de Cristo, eh, he trabajado con indios, como decía, ahora trabajo con carmelitas, o otro tipo de, de hábitat, pero sí sentía estas dos inquietudes. La pregunta de, de Jesús, ¿quién decís que soy? Y por otro lado, eh, poder tener un libro que realmente me hable de Santa Teresa. Y es aquí donde auné las dos cosas, y dije, bueno, si hay alguien que puede responder a esta pregunta, eh, son las propias carmelitas. Ahora, encontraba el gran escollo la dificultad que las carmelitas, y muchos las conocéis, eh, pues eh, no van a escribir por su grado de humildad, su ocultamiento, su vida en Dios, su, su, su vida anónima, eh, pero es que eran las mejores que podían decirnos quién es Santa Teresa, no el escritor de turno, ni siquiera hasta el especialista, eh, el teólogo, sino, bueno, quien vive realmente ahí su espíritu. Y entonces, es donde ahí pues eh, me atreví, eh, llevado de, de Carlos, ¿no? y Carlos empujándome a veces un poco, pues, pues venga, vamos, vamos, los tienen que decir. Entonces, me animé, dije, bueno, pues voy a escribir a 30 conventos de carmelitas, además como Amalia Faná un poco ya hacía el mapa, pues dispersos por el mundo, con los cuales he tenido una relación, un contacto, una amistad, y dije, bueno, pues vamos a escribirlas. Entonces eh, escribí eh, 30, eh, un cuestionario en total con 42 preguntas que hacía este recorrido de lo que es el índice, los cuatro capítulos, eh, acerca de, de, de Santa Teresa. Y de esos 30 conventos fueron respondiendo conventos desde, efectivamente, Argentina, Líbano, España, Estados Unidos, eh, Brasil, fueron respondiendo y conforme las respuestas que íbamos obteniendo, eh, junto con Carlos, eh, pues las fuimos organizando, eh, las fuimos entrelazando eh, y de ese putle eh, pues vino, vino a nacer el libro en el que eh, las que vienen a responder a la pregunta eh, ¿Quién decís que soy? Y esto es lo grande, eh, pues son las propias carmelitas las que ellas responden sobre qué, quién decís que soy. Eh, yo siento, como capellán de, de la encarnación, que eh, Santa Teresa eh, está eh, viva. Eh, y está viva... Eh, y la podemos encontrar eh, en los lugares teresianos. Uno va a esos sitios, algunos bien conocéis, el Masterio de la Encarnación, San José, los que habéis hecho el camino de Santa Teresa, eh, Duruelo, Mancera de Abajo, eh, y ahí hay un aire donde o sea, se respira, que, que, que Santa Teresa eh, está viva, está viva, está viva. No hablamos de personajes históricos como quien puede hablar uno de Carlos V, incluso paisana nuestra que es, Isabela Católica, eh, sino de un personaje que, que, que permanece vivo, permanece vivo. Y permanece vivo, vivo. yo también lo siento en sus escritos. Es impresionante eh, la lectura de Santa Teresa, como han bebido a muchas personas las ha absorbido, las ha metido dentro. Eh, incluso pues, uno es eh, testigo de, de auténticos milagros. En esto, por ejemplo, los lugares vivos, eh, voy a contar una anécdota, además Amalia que ha sido voluntaria, eh, pues hubo un fallo de una voluntaria, no, no era Amalia, que eh, pues, fue a, a guiar un grupo y les enseñó el museo. Y luego dijo: la, la visita continúa en la iglesia, bueno, se metieron por la iglesia. Y, y entonces, una vez que ya enseñó la iglesia, pues fue llevando el grupo hacia afuera. La llave de la iglesia es así: es de las que se pinta San Pedro, o se pone a San Pedro, pues un pedazo de llave del siglo decir cerró, clac, clac, clac, y se fue. Y además era la hora de comer, y máxime agosto, siesta por medio. Pues eso no se volvió a abrir hasta las 5 y aquí que se quedó encerrado un matrimonio francés, ¿no? Imaginémonos, entre que no se en español ¿eh? y, y hay encerrados, pero hay algo más y, y grave en este matrimonio. Es que ella eh, era atea. Eh, se había casado con su marido por la iglesia católica, pues porque él era católico. Si dice que se case por budista, se casa por budista, ¿no? En El amor hace todo, así que bueno, pues se casó por la iglesia. Y entonces, puestos al viaje de luna de miel, dijeron, oye, pues España. Ah, vale, España, fenomenal, el camino de Santiago, uh, fantástico, que algunos vais en estos días, ¿no? Eh, puestos a caminar desde Roncesvalles, pues resulta que se le va eh, inflamando una pierna a ella y a los cuatro días es que ya no puede dar un paso, y, ¿Y ahora ¿qué hacemos? Se puede organizar todo esto y tenemos a más un mes de permiso, ¿ahora qué hacemos? Y Almariz dice, mira, pues te propongo una cosa, como no conocemos España, nos vamos a Madrid. Y de Madrid yo he visto que podemos ir visitando ciudades interesantes en su alrededor, como puede ser Toledo, el Escorial, ¿no? Segovia, Ávila, ¿no? Ah, ah, bueno, pues vamos, pero vamos, vamos. Eh, como el que va a comer el cochinillo a Segovia, el chuletón a Ávila, y bueno, dentro de Ávila, Santa Teresa, vamos a Santa Teresa, vamos bueno como el católico le gusta esas cosas, bueno, vamos a acompañarlo un poco ahí. Bueno, ahí van, bueno, pues ahí quedaron encerrados, ¿no? <risa> quedaron encerrados. ¿Qué pasó en esas horas? La chica esta no, no logra describirlo, pero se comenzó a dar cuenta de que se había comprometido la vida, que se había casado, ¿Qué tipo de matrimonio quiero hacer? ¿Qué familia quiero proyectar? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Se vio en, en un vacío que ahí le fue llenando ese lugar de Santa Teresa al punto que <coughs> salió católica y no logra poner todavía en palabra qué pasó ahí dentro. ¿Y cómo fue esto que, que me la encontré en el verano? Eh, y me dijo, <coughs> he cumplido 40 años, y le he pedido a mi marido, como regalo de 15 años de matrimonio, volver al sitio donde yo me hice católica. Y vinieron ellos dos, ahí le conocí a su marido, eh, y le felicité por, por la labor ¿no? que tuvo. Y además con ellos seis niños, ¿no? estamos hablando de Francia, o sea, seis niños, seis niños. Santa Teresa vive, vive, vive, vive en, en los conventos, vive en, en los lugares teresianos y, y, y como este botón de muestra, eh, podríamos vamos, estar hablando largo entendido, pero hemos venido a hablar de, del libro, aunque forma parte del libro. ¿no? Eh, segundo, yo estaba diciendo, viven sus escritos. Eh, para mí es impresionante, y algunos que sois de Ávila, pues bien lo conocéis, que viene gente ahí a Ávila que no sabe ni español, pero pues ha leído a Santa Teresa eh, en inglés, incluso en coreano, y, y vienen entusiasmados de, de lo que han leído, porque además como Santa Teresa ha sido traducida a un centenar de lenguas, entonces han leído a Santa Teresa, ha habido acceso a lo que Santa Teresa ahí escribió. Y aquí lo grande, que a diferencia a lo mejor de, de una buena literatura, donde un extranjero lee el Quijote, y dice, pues yo tengo que conocer ese lugar de La Mancha. Yo no me he encontrado con ninguno todavía, ¿no? pero ahora hay alguno que llega a ver dónde está el Toboso y, y va bien buscando. En Ávila nos los encontramos, que llegan entusiasmados de lo que han leído. Y uno percibe que Santa Teresa está viva eh, en sus escritos eh, porque eh, transforma. O sea, y esto es lo grande. O sea, ya no buscan lugares históricos, eh, novelescos, sino que eh, transforma Y una figura máxima y que todos conocéis, pues es la famosa Edith Stein. Esta filósofa alemana de la cátedra de Husserl de Fenomenología de los años 30 en Alemania, ella, eh, pues eh, ante la situación de que una de sus mejores amigas se había muerto el marido, eh, va a, a, a la casa a compartir el, el duelo, el dolor, y ah, amigas de, de, de libros que eran, en medio de, de una gran estantería, se encuentra un libro que dice, el libro de la vida. En esa situación de muerte que estaba, digo pues todo esto es interesante, ¿no? Lo coge, le pide permiso a su amiga, porque ella sí era católica, recordemos que Edith Stein era atea y su procedencia era judía y eh, fuertemente judía entonces se lleva el libro y a mí me ha impresionado que la capacidad de esta mujer Edith Stein que se lo lee en una noche o sea, que no ha leído el libro de la vida eh, es entretenido entre lo que cabe pero vamos leértelo en una noche eh, vamos eh, <risa> prueba la capacidad de esta de, de esta mujer intelectual y no solamente que lo lee sino que cierra el libro en la madrugada y dice, encontré la verdad, encontré la verdad. Y ahí comienza un proceso muy interesante eh, que tuve ocasión de, de, de estar, eh, aquí está Víctor López, estaba, o oh, ya se fue, ah, eso, eso, muy bien, no, no te puedes ir todavía Víctor. <risa> donde estuvimos en Brooklyn, en, en la ciudad de, de, de, Santa Teres, de, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, donde ella no, iba a la iglesia que tenía enfrente de su casa y en el parque a, a sentarse ahí y a, a ir entrando en el libro de la vida. Y después de ese proceso se hace católica y no solamente eso, sino que además se hace carmelita descalza y no solamente eso, sino que se vuelve mártir de la fe y la tenemos como como santa y, y no solamente eso, sino como copatrona de Europa. Entonces, Santa Teresa está, está viva en sus escritos. Pero todavía hay algo más y que es eh, lo que llena este, este, este libro en sus páginas. Santa Teresa está viva eh, en sus carmelitas, en sus hijas. Ahí hay algo maravilloso y creo que la contraportada puede indicar eh, a través, dentro de esa clausura, yo siento como capellán de la Encarnación que es la experiencia de quien ha buceado. O sea, te metes en unas aguas, o sea, te vas bajando, profundizando y vas entrando en un mundo maravilloso que, que es que ni, ni te lo imaginabas, ¿no? ni te lo imaginabas, al punto que, que es que no quieres subir. Dices, es que esto es fantástico. O sea, el colorido, el silencio, la armonía. Por eso la, la clausura... <coughs> No solamente, vamos a decir así, es un límite, es una reja, es una puerta de que tú no puedes entrar. No, no, no, hay que darle la vuelta. Es que yo he optado por vivir en ese mundo maravilloso y yo quiero vivir en él. Yo quiero vivir en él y yo no quiero salir fuera. Entonces, la clausura más bien es de puertas para adentro, ese mundo maravilloso en el cual ellas viven y que yo en estos años que estoy con ellas lo voy descubriendo. O sea, ese mundo maravilloso que uno puede percibir, y yo hacía este cálculo, para los que sois amigos un poco de números, si Santa Teresa ha muerto hace 500 años casi, todavía no, no hemos llegado, ¿no? pues fácilmente puede haber ido eh, 8 o 10 generaciones de carmelitas, en las que se han ido transmitiendo lo que es eh, eh, Santa Teresa, y es un reflejo, el legado que decía el capítulo ese, es fantástico, de, de, de lo que ellas ahí a, a, han conservado eh, y te quedas eh, abismado cuando pues, eh, te cuentan de tradiciones, de costumbres, de dichos, de, de la regla, de cosas que, pues, es que son de Santa Teresa. Yo, yo, yo ahora lo, lo pienso, por ejemplo, una novicia que acaba de profesar y algunos conocéis, la hija de Enrique Rojas, ¿no? la hermana Almudena, que entró con 22 años, Entra con 22 años y se encuentra que la, la, la más eh, anciana de la comunidad, la mayor, tiene 88 años. Entonces, claro, se encuentra una chica de 22 años con una 88 que le habla pues, de, de, de cuando la orden pasó de calzada a descalza en los años 40, ¿no? de lo que supuso el monasterio en la Guerra Civil Española, y eh, bueno, le, le, le remonta al inicio del siglo XX, ¿no? No cabe duda, la hermana Almudena, cuando llegue, si Dios quiere, a los 88 años, le estará contando a la otra, pues lo mismo, o sea, lo que pasó, ¿no? De lo que vivió. Y, y ahí uno llega a unar generaciones donde la transmisión oral eh, es, es algo fantástico. O es sea, algo fantástico, tan fantástico, y los que gustan de leer les, les, les, les recomiendo un librito que se llama Retablo de Carmelitas, porque en Retablo de Carmelitas hay una carmelita del siglo XVII, eh, María Pinel, que ella entró ya muerta a Santa Teresa. Entonces percibe el ambiente que había de Santa Teresa en esa comunidad, de todo lo que se contaba, que ella animada... Se puso a escribir. Eh, como era la imprenta, pues algo lujoso, dijo esto, a ver cuándo me lo pueden publicar. Pero la reina Victoria, pero María Eugenia, le hizo la promesa que, que lo llevaría a imprenta. Entonces bueno ella se animó, escribió, escribió, escribió, escribió y yo no sé qué pasó, ya no entro ahí en esos líos históricos. La, la reina nunca se lo imprimió. Entonces el legajo quedó ahí archivado por siglos, eh, en, en la escritura de esta buena María Pinel, de la monja, hasta que llegó, y algunos bien le conocéis conocéis, querido ¿no? don Nicolás González, capián de la encarnación, durante 47 años, que todavía vive, al cual he tenido la, eh, vamos, la, la dignidad de sustituir, porque fui su monaguillo en su tiempo, pues él tomó el trabajo, vamos a decir, chino, de, de, de llegar a... a a desmembrar lo que había escrito y publicarlo en ese librito, donde es un librito sabroso que le hace percibir ese reflejo de lo que hay ahí dentro, dentro de clausura, de todo lo que se vive, se vive de Santa Teresa. Entonces uno percibe una Santa Teresa que está viva, viva en sus carmelitas, no solamente ya en lo que yo puedo estar aquí manifestando de esta transmisión oral, de la vivencia que hay ahí dentro, sino hay algo todavía más especial y, y es una gracia sobrenatural que muchos habéis visto compartido, en el que uno dice, oye, es que hablé con esta Carmelita y quedé maravillado, incluso a veces por el torno, ni siquiera la llegué a ver. Y no digamos ya cuando he bueno, tenido ocasión de, de ver a la comunidad en el locutorio y hablar con ellas, eh, hay algo muy, muy especial que solamente la respuesta está, o sea, la gracia, la, la gracia de Dios que hace que estas mujeres sean, y bien vale la pena decirlo, las Santa Teresas vivas Y es lo que hemos descubierto a la hora de, de, de, de poder eh, escribir el, el libro. El libro, como relató eh, Amalia, eh, presenta eh, cuatro capítulos que nosotros entrelazamos, pero que nos diesen la visión Las Carmelitas, acerca de uno... Sería el primer capítulo un poco biográfico, sobre la vida de Santa Teresa. El segundo sobre eh, Santa Teresa eh, como maestra, eh, maestra de espirituales, eh, cómo se ha convertido en un referente eh, en el mundo de la vida espiritual, eh, en el que cuando es nombrada doctora eh, de la Iglesia, eh, una de las preguntas que se hace para ser nombrada doctora de la Iglesia es, bueno, ¿qué influencia ha podido tener eh, en el mundo de la Iglesia? Y es que yo me atrevo a decir que Santa Teresa eh, es la santa que, que más supera de influencia. La cantidad de órdenes, de institutos, eh, de asociaciones que, que han nacido bajo su amparo, inspiración, espiritualidad, eh, la cantidad de libros que han salido inspirados en Santa Teresa, entonces es donde bien en este capítulo refleja eh, Santa Teresa como, como maestra. Y el capítulo eh, de la espiritualidad de Santa Teresa eh, es un capítulo que hace ver que es una espiritualidad vigente, actual y que no solamente ha quedado en los carmelos, sino que ha traspasado, y es esta imagen de, de Santa Teresa, eh, para los que conocéis el monasterio, eh, esta es la puerta antigua eh, por la cual entraban y salían, hoy en día es la puerta del museo. Algo me preguntaba si esta era mi hermana, tengo que decir que no, esta no es mi hermana. <risa> esta es una eh, cercana amiga que es actriz, que muchos conocéis en Ávila, que, que, que es Candelas, y que hace muy bien de Santa Teresa, entonces la invitamos, y mira, necesitamos que te pongas ahí, y bueno, lo típico de las fotografías, esta es la fotografía elegida después de 20, ¿no? Eh, esta, esta es, esta es. Entonces, como la espiritualidad se nos ha abierto, y, y es, es, es maravilloso poder ver desde gente, a lo mejor, que no tiene mucha vida espiritual, que no tiene mucho talento, que no tiene mucha formación, pero donde, donde Santa Teresa le, le, le ha abierto a, a la vida a duración eh, hasta pues, gente de, de, de una gran capacidad, de una gran experiencia, de una gran vivencia y, y donde Santa Teresa es, es para ellos el, el referente constante. Y el cuarto capítulo sobre legado eh, es efectivamente a mí uno de los que más me ha gustado, porque es donde siento que es esta Santa Teresa que está eh, viva eh, en medio de nosotros y que nos deja pues, un, un gran legado en el que las carnitas son conscientes de lo que la Santa Madre le, Teresa les dejó y cómo ellas pues, son custodias de, de, de ese legado que claramente pues, lo defienden y mantienen en el tiempo. Y a, hace pensar, y yo esto lo hago ver a los peregrinos, O sea, cuando tú pisas Ávila, el monasterio de la Encarnación, estás pisando un lugar de 500 años de historia. Y esto no se dice fácil. Eh, podemos pensar, los que formamos parte de esta casa que decíamos al inicio, que será la Universidad Francisco de Victoria dentro de 500 años. ¿No? Bueno, pues Dios que es algo grandioso, pero vamos, se nos va de, de la cabeza. ¿Qué puede ser esto? ¿No? Si a lo mejor se imparten clases desde el Marte o Luna o ¿sale? Dios que bueno, fuera ya del, del, asiste, del, del sistema online, ¿no? 500 años de uno pisa un lugar y donde siempre ha habido una comunidad ahí orante, entregando su vida por Dios, por nosotros, salvando situaciones nada fáciles en 500 años y conocemos algunas de ellas, como ha podido ser la guerra, la guerra de la independencia, donde las tropas napoleónicas rompieron la puerta, entraron, no tocaron nada, se fueron milagrosamente. La, la desamortización de Mendizábal, donde ese convento se salvó de la desamortización. Eh, momentos nada fáciles de la guerra civil española, donde en Ávila cayeron bombas, donde la, la, la comunidad ahí permaneció. Y momentos incluso todavía más difíciles, la época del posconcilio, donde se desvalorizó la... La vocación de clausura, eh, la vida contemplativa, donde se, se incitaba tanto a salir, a hacer, por, por las necesidades que había por el mundo, entonces, eh, ¿qué hace una chica metida ahí dentro? No? Y, y cómo en estos vaivenes de la historia hayan permanecido estas Santa Teresas vivas. Y esto, claro, se te pone la piel de gallina de, de percibir que, oye, estás en un lugar donde es que eh, no cabe duda, o sea, Santa Teresa o sea, está viva, Está viva ahí, está viva. Entonces, eh, el libro intenta ser eh, un reflejo, un espejo de, de todo lo que hay ahí dentro y vamos, yo estoy muy contento porque siento que le hemos puesto voz a las Carmelitas de alguna forma y lo hemos escrito. Y, en definitiva, son ellas las que nos pueden hablar y decir quién es Santa Teresa. Así que, ante la respuesta, ¿quién decís que soy? Él afirma y lo dice Teresa de Jesús, es, son sus hijas las que firman en definitiva este libro que hoy le ponemos aquí en sus manos. Gracias.